En el Tíbet, hay unos monjes budistas capaces de aumentar sin ayuda externa su temperatura corporal. Se retiran a vivir como ermitaños en las montañas y soportan temperaturas heladas mediante la meditación. Gracias a contracciones musculares mantenidas, el control de la respiración e imaginarse una llama creciendo en su interior, pueden elevar su temperatura corporal local y general. Lo sorprendente es que esta técnica ha sido respaldada por la ciencia, que ha comprobado que los resultados son reales.